Soy Chabeloque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con los repasos de toda la historia de Eurovisión. Vamos con Austria, Austria desde 1957 hasta 2022. Vamos a ver el paso de, de Austria por, por el Festival de Eurovisión. Sin más, vamos allá. No empezaron muy bien. Últimos. Oh, qué voz. ¿Qué vocalización tiene esta mujer? Me encanta el sonido de la orquesta, le da un toque único. Bueno, últimos, empate con otro país. de nuevo empate con mínimo tres países mentira cuatro oh, qué voz? madre mía para sujetar este cargado la del naca que sabrá utilizar. Primer triunfo de Austria en el 66. Merci, Sherry. Gracias, cariño. color llegó en el 68? ¡Qué bozarrón! Oh, no participaron en Madrid... Bueno, y en el 70 tampoco... Ovvero nel 71 actitud tienen. ¿Qué coreografía es esta? ¿What? Estoy alucinando. Esto ha pasado, de verdad. Ah, hostia. What? físicamente un poco a Rosy de Palma Traen unas coreografías un poco eh, peculiares, vamos a llamarlas así. Sí, sin duda. <ríe> A ver, originales son. No son las mejores coreografías, pero tienen, tienen su propio sello. Anita no es la cantante brasileña. Esta. ¿Qué presencia? Y me Qué presencia. gustaba su voz? cantaba muy bien y están obteniendo muy malas posiciones bueno últimos bueno, bueno esto se entiende pero la anterior y la y la otra eran muy buenas canciones bueno quintos en el 89 Bueno, guapo era todo lo que quería, madre mía, el chico más bello. de nuevo en el 91. No bueno, veo mucho top 10, top 5, un triunfo, pero veo que han habido muchas malas posiciones de Austria con canciones, bueno, que para mí, la verdad, que estaban muy bien. Bueno, María Magdalena de nuevo. De nuevo, porque Croacia ya llevó a María Magdalena también. <risa> y solo tenía constancia de, de esta canción, no de esta, de, de Austria. Buena voz, Estela. otro otro doble uno de mamás de austria <laughs> gusta mucho esta, del 2000. Bueno, 2001 no participaron y volvieron en el 2002. ¿Manuel Ortega? ¿Hay algo más español que este nombre? Manuel Ortega. Luego buscaré información porque es que ese nombre, vamos, español, español. <ríe> bueno, <ríe> esto es mítico. Icónico de Austria. Bueno, 2004. Me gustó mucho esta canción. Además, creo que venía después de La Española. Bueno, España abrió un festival y creo que seguido iba a Austria. Y así, y así, la chica de Caribe. Bueno, una canción con trozos en español. Y así canta el cantante de los Alpes. Y así, y así. Y así esta canción me hacía mucha gracia por la mezcla. 2007, después de unos cuantos años retirados, volvieron... ...con una canción que no se clasificó, pero con un mensaje súper importante. Con el lazo... ...con la, por la investigación sobre el VIH... Bueno, ...de lo mejor de Austria. Qué canción, qué voz tiene Nadine Baylor. ¡Brutal! Qué, ¡Qué bien cantada! ¡Qué gusto! ¡Qué coro! Wow. Esto fue un disparate, la verdad. Y así se metió el reggaetón en Eurovisión. Bueno, esto me pareció. me pareció una injusticia muy grande. Me encantaba Natalia Kelly con Shine. Es que es buenísima. Oh, a mí me gusta mucho. Dios, gracias por traernos a Conchita Wood O sea, esto es tan icónico O sea, como cantó esta canción De verdad, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Brutal Brutal Conchita Gracias por existir Y bueno, de los primeros a los últimos una canción que a mí, personalmente, me gusta mucho, una letra muy bonita, que podrías dedicarle a cualquier persona que, que quieras. Soe... ¡Qué bueno! Una canción muy bonita, a mí me gusta mucho. Bueno esta está muy bien. Dios. ¡Qué voz tiene César Samson! De verdad. Me encantó esta canción. Bueno, a toda Europa le encantó. Y, y no es para menos. Es FAMOUS de Austria. <risa> FAMOUS, que en Atención Triunfo cantó Nobody But You de César Samson en una de las galas. Y además estuvo él con... con o sea, con, con César... No, César es él. Estuvo con FAMOUS. Paenda. La verdad no es de mis favoritos de Austria. Muy repetitiva, para mi gusto. Bueno, dicen bueno con esa canción, que me encantó nada más escucharla. Pero 2020 se canceló el festival por la pandemia del COVID. Vale, y después de ese temazo vino otra vez Vision Bueno en 2021 con Amen. Amen. La canción que estaba bien y en directo gana, pero a comparación del año anterior. Es que no me creo que sea el mismo artista con dos temas tan diferentes. Bueno, y esto fue fantástico. Traigo a la posición que no se clasificase. Esto fue un temazo Ella es como mal en el directo Bueno, como podéis ver estaba sobrepasada y no fue su mejor directo, todo hay que decirlo pero la canción, bueno, es de lo mejor de 2022, sin duda. O sea, yo sigo escuchándola, me encanta porque es que es tan... O sea, ese beat es brutal. Bueno, hasta aquí el paso de Austria por Eurovisión. Gracias por traernos a Conchita y muchos más temas que me encantan, como Nadie Baylor eh, Shine, de, de, de Natalia Kelly era su nombre. Ahora mismo no lo recuerdo, pero Shine... ¿Cómo no se clasificó esa canción? ¿Eh? Y I Am Yours, eh, la canción cuando fueron anfitriones, después de Conchita, ¿cómo queda último con esa pedazo de letra? Era muy buena, pero bueno, así es todo, es todo así, hay canciones que me gustan, que quedan muy mal, y hay canciones que me disgustan, que quedan muy bien. De eso se trata también Eurovisión, de gustos de toda Europa, y juntarlos para ver quién es el ganador. Y bueno, pues como es, así son así son las reglas y no puede llover a gusto de todo el mundo. Una pena. Bueno, pues hasta aquí el repaso de Austria en, todo, en todos estos años. Joder. Bueno, pues hasta aquí el paso de Austria en Eurovisión. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like y suscribiros. Nos vemos en el próximo...